El trabajo surge eh, bueno, de un interés por análisis del símbolo como contenedor de significado y cómo éste nos ayuda o casi concibe eh, el espacio que nos rodea. Trabajo con diferentes formatos y materiales y conceptos como eh, la necesidad de comunicación simbólica, el sentido de esa comunicación e eh, incluso la utilidad del objeto artístico son bastante recurrentes en mi trabajo, eh, por lo que en muchas ocasiones acabo cuestionándome la propia naturaleza del arte y, y los códigos jerárquicos que la componen. You have entered a very special place. A such room where all your thoughts Durante eh, mi estancia en el programa de producción Guava C3A estoy desarrollando un, un ensayo sonoro eh, al que titulo Primera aproximación al espacio que nos separa. Y, intenta, a través de apropiaciones, citas e eh, incluso ejercicios lingüísticos, meditar sobre el espacio en el que se concibe y se exhibe la propia obra eh, y dar, de algún modo, también la bienvenida al espectador dentro de ese espacio artístico, eh, ya que considero que, de algún modo, también cuando se practica y cuando se cuestiona una obra es cuando se genera también una obra. ¿no? The space is a dimension an extension a materiality a reality things tres the space ambult can seis, and invention three, siete te, trapecio, or, rombo, ocho The space, space is, is a an dimension, dimension, an extension, of a the reality of both communication, a reality, and doce, signification, a configuration, trece, and not a structure, animal. Catorce, everything is happening in the, the space, the origin of Durante el programa de producción c 3 a estamos trabajando con los vacíos de la memoria y cómo creamos dentro del espacio de la imaginación nuevos recuerdos a través de los sentimientos. una búsqueda que, llevamos, que hemos empezado a trabajar o empezamos a trabajar en Berlín cuando estábamos allí, en nuestra estancia allí y hemos trabajado formalmente en nuestra última exposición en Blue Project Foundation y estamos continuando con esa línea formal ahora aquí en Córdoba, ¿no? en el C3A. Lo que queremos y lo que hacemos es convertir el significante en un símbolo vacío, en un símbolo abstracto, vacío de contenido sobre todo, porque queremos que la luz sea la que redibuje ese significado y, y lo haga en el lugar en el que se inscribe la obra, para que la persona que vea ese significado, esa luz, ese dibujo, ese símbolo abstracto, mediante una reestructuración haga su propio relato, su propio recuerdo. Hay una pequeña cita de Bartes, el querido pequeño Antonini, que dice la primera fragilidad del artista es esta, formar parte de un mundo que cambia, pues no sabe nunca si la obra que él propone la produce el cambio del mundo o el cambio de su subjetividad.